Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a copiar fotos de lo que viene siendo su teléfono iPhone a la computadora. Aquí tenemos un par de fotos, unos videos en nuestra galería y en esta oportunidad les voy a enseñar cómo pueden copiar eh, algunas fotos seleccionadas o todas las fotos al mismo tiempo. Y vamos a utilizar esta imagen, esta foto de Ejemplo, para que bueno, más o menos tengan una idea, el proceso es súper fácil, es súper sencillo, así que sin más, comencemos. Bueno chicos, para copiar las fotos del iPhone al PC, ok, vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare iCareFone, el cual estará en la descripción del video lo descargan, lo instalan y luego de obtener y de registrar la licencia le damos clic derecho al icono del escritorio y lo ejecutamos como administrador aquí como se pueden dar cuenta tenemos distintas opciones a partir de este punto conectamos el iPhone a la computadora mediante el cable USB y esperamos a que iCareFone detecte el dispositivo cuando lo detecte nos va a aparecer la información del iPhone el nombre, el modelo, la versión, la batería tenemos funciones adicionales para apagarlo, reiniciarlo y demás Tenemos información del almacenamiento Y bueno, esto es con respecto a la información del teléfono En el apartado derecho tenemos funciones que nos da el programa Por ejemplo, podemos administrar información del dispositivo iOS Tal es el caso de fotos, canciones, videos, contactos y demás Y también podemos administrar esa información del dispositivo iTunes O del iTunes al dispositivo Okay, según sea el caso También tenemos una opción muy útil Que la recomiendo bastante Que es la de un clic exportar fotos a PC Podemos darle clic acá al apartado de fotos Para gestionar aquellas fotografías específicas Que queremos copiar a la computadora También tenemos en el lado izquierdo otras opciones adicionales Como es el respaldo y la restauración Ok, pero bueno esto ya es opcional esto ya es una función adicional del programa por si deseamos restaurar esas copias de seguridad y también tenemos lo que viene siendo más herramientas que acá bueno tenemos otras funciones más programas de nuestra compañía que bueno, yo recomiendo que ustedes indaguen ahora también tenemos el apartado de gestión donde también podemos gestionar las fotografías ¿okay? y acá también podemos seleccionar los elementos específicos les muestro un ejemplo acá nos va a mostrar las fotografías esperamos a que en este caso detecte las fotos y nosotros podemos seleccionar una foto o bueno, varias fotos de hecho las podemos seleccionar yo voy a seleccionar solo una para mostrarles el ejemplo y luego le damos clic al botón que dice exportar para copiarlas a la computadora seleccionamos una ruta como por ejemplo el escritorio o mis imágenes y luego de seleccionarla se va a copiar la fotografía le damos en ok y bueno podemos abrir la carpeta que se nos crea y ahí vamos a tener las fotos que hemos copiado super fácil y súper sencillo lo bueno de esta opción del apartado de gestión es que podemos seleccionar las fotos que nosotros deseemos Ok, entonces no las copia todas directamente Solamente va a copiar la que nosotros seleccionemos Ahora, si por el contrario, vuelvo y repito Queremos copiar todas las fotos Simplemente le damos clic acá donde dice un solo clic Exportar fotos al PC Y seleccionamos una ruta como por ejemplo el escritorio le vamos a seleccionar y como se pueden dar cuenta aquí va a copiar todas las fotografías ¿ok? Entonces bueno, este proceso puede tardar dependiendo de la cantidad de elementos que tengamos en el iPhone Pero bueno, ya ustedes escogen si desean copiar todas las fotos o lo van a hacer de manera individual en el apartado de gestión Súper fácil y súper sencillo Así que pues nada, espero que les haya gustado este video Recuerden que si les ha gustado este video Apoyarnos con un like o un me gusta Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Llamado Tinochet Spanish Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video Yo soy Carlos Vallejo Y nos vemos en una próxima ocasión Muchas gracias y hasta pronto Bye bye